Escaneas directamente tu pasaporte, entonces, eh, tienen que ponerlo así, ahí te dice como, ya lo está escaneando, Tokio. acabamos de llegar a la terminal 2 para llegar a la terminal 2 eh, pueden hacerlo a través de taxi el famoso uber y, y ya sea que los traigan sus, sus parientes el transporte público que hay aquí existe el metrobús y metro si vienen en metro el metro llega a la terminal 1 no llega a la terminal 2 pero de la terminal 1 a la terminal 2 hay un hay un trenecito ahorita lo grabamos si tenemos oportunidad, y el metrobús está en la parte de abajo, nosotros ahorita nos venimos en un Uber y nos dejó ya en la parte de arriba que son las salidas, abajo son las llegadas, entonces eh, ahorita a ver si hay oportunidad grabamos en la parte de abajo, ya que llegas aquí hay unos kioscos que están muy interesantes de Aeroméxico, ya habíamos hecho un video, había kioscos antes estaban adentro, no sabemos si todavía siguen adentro, pero aquí hasta acabamos de hacer nuestro, nuestra documentación, lo puedes hacer por internet o lo puedes hacer por los kioscos. ahorita nos va a enseñar Maris cómo se hace por el kiosco. Okay. Estos kioscos antes estaban adentro, ahora están acá afuera. Puedes hacer el check-in y eh, son muy diferentes a los que tenemos en el otro video. Búsquenlo. Pues bueno, aquí viene en español y en inglés. Le dan tocar para comenzar. Claramente es el check-in, ¿no? Busca tu reservación. Lo puedes buscar. Y por código de reservación o número de boleto pero es más fácil si escaneas directamente tu pasaporte entonces eh, tienen que ponerlo así ahí te dice como ya lo está escaneando Tokio entonces ya sale el número de vuelo la fecha pues, ah ok perfecto si es mi vuelo Voy a continuar y aquí vienen el nombre de los pasajeros uh -huh. puedes subir a clase premier te da la opción de subir a clase premier y puedes decir quiénes van y agregar maletas en agregar maletas te dice que cada persona puede documentar dos maletas gratis. Nosotros, el, como es un vuelo para Tokio, tenemos dos maletas, pero los vuelos a Estados Unidos solamente tienen una. Y aquí te dice el peso, el nombre de los pasajeros, el número de maletas. Dos, por ejemplo, uno, dos o una. Nosotros llevamos una maleta. ¿Y si son tres. ¿Cuánto te lo si son tres, quinientos pesos. pesos. Y ya, ya no voy a hacer lo siguiente. Pues ya, ya lo hicimos, pero bueno, esto es lo, lo principal. Viene que agregues un contacto de emergencia y al final te imprime tu pase de abordar. Ya con el pase de abordar, ahorita vamos adentro a documentar las maletas ya para que ya se vaya. Y bueno, mamá no se toque. Y ya estamos entrando. Ya hicimos el, ya nos documentamos, no, hicimos el check-in, y ahora vamos a hacer la documentación del equipaje. Hasta la maris. Y ahora vamos a llenar nuestra forma migratoria. Y una vez que llenamos la forma migratoria, ahí es donde se documenta el equipaje. Se echo el equipaje y bon Voyage, nos vemos hasta Tokio. Estamos documentando, Estamos documentando el equipaje, y aquí es donde se documenta, esa de es la báscula, ahí pesa el equipaje y listo, correcto. esto. es documentar el equipaje, vienes y ya cuando tu paso de abordar lo dejas y esas son las maletas que van abajo, van etiquetadas y el peso para estas maletas máximo es 20 23 kilos y pesa 10 kilos. Entonces tenemos todavía 13 kilos para que no este, paguemos equipaje. Si no están seguros de cuánto pesa su maleta, pueden venir y aquí hay unas básculas en las que pueden pesar, pesar el equipaje para que no sobrepasen los 23 kilos que tienen autorizados para cada una de las maletas y bueno ahorita para también nos preguntaban del tema de las mascotas eh, cuánto costaba aquí en las pantallas estaba eh, ahorita aparece ahí miren, mascotas Ajá. solamente perros gatos y gallos aquí te indica cómo debe ser la jaula Ajá. y para los gallos también en la parte de mascotas Uh -huh. Tipo de animal, duración de vuelo y la temperatura de la plataforma. También de mascotas y okay, animales vivos. Uh -huh. Esta información es importante para los que tenemos mascotas y nos gusta, nos gustaría viajar con ellos. Al final de la cápsula vienen los precios, ahorita se los enseñamos, ahí está, certificado de uso sanitario ante la delegación. aparece lo de los precios, ahí está República Mexicana 45 dólares, Estados Unidos 120 dólares, y Centroamérica también, Asia 220 dólares, y Oceanía 280 dólares Bueno, es el aeropuerto de la Ciudad de México hay una fila gigantesca pero ya descubrimos que, bueno, esta fila es para las personas que traen más de dos maletas eh, y nosotros como traíamos una pasamos por acá